Sí, bueno, el caso que se le seguía al imputado Franci sí, en el día de hoy ha sido aplazado para el próximo día jueves a las 9 horas de la mañana con la finalidad de presentar eh, presupuesto a favor del imputado. Fue una solicitud eh, realizada por parte de la defensa. Eh, se trata de un homicidio que ocurrió en enero. Uh -huh. Será este próximo jueves cuando la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente finalmente conozca la medida cautelar. Para NTN reportó Joanny Paulino.